<tose> ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! <tose> ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo para esto, tío!